Aplauden todos, por supuesto, estas determinaciones del gobierno, que son muy importantes, debido a que tenemos también que cuidar el aspecto económico, ¿no? Pero, claro, estas preguntas merecen una respuesta. Y qué mejor que acudir al ministro de Economía, para que don José Luis Parada pueda explicarnos respecto a estas cuatro medidas, ¿cómo son los mecanismos para poder hacer efectiva esta ayuda, este apoyo a quienes pueden, a quienes están dentro del de sector de beneficiarios, ¿no? ¿A ¿Quiénes va a llegar esta ayuda? a ¿Quiénes les va a paliar el impacto del coronavirus? Señor Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Nos gustaría, por favor, que nos explique cómo debe proceder la población una vez que se han conocido estas medidas económicas para atenuar los efectos del coronavirus. Te escucho el país y el mundo a través de Panamericana. Juan José, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia para el país y el mundo, como siempre en el seguimiento a Panamericana y gracias por el espacio. Comencemos por parte, Ministro París, desglosando las cuatro medidas. Por ejemplo, para recibir ese bono familia de 500 bolivianos, ¿qué deben hacer los padres de familia?, ¿Tienen que cumplir con algún requisito? ¿Cómo proceden para ser beneficiarios de esos 500 bolivianos? O sea, aquí ya tenemos los mecanismos que se han utilizado muchos años para el pago del, del bono. Entonces vamos a utilizar el mismo mecanismo que se tiene. Por lo tanto, por cada familia, por ejemplo, si tiene un hijo en el colegio, en la edad que está del sector de primaria, va a recibir 500, si tiene va a recibir 1.500 y si tiene 5 va a recibir 2.500. Es el mismo sistema y eso vamos a trabajar con el Ministerio de Educación y vamos a utilizar el mismo sistema que se utiliza para el pago de otros bonos. Bien. ¿En qué tiempo ya se tendría todo decidido? Porque se dice que se paga desde el próximo mes, ¿no? Desde el mes de abril. Eso... Eh... Vamos a tener con todos los listados que están al 31 de marzo de los alumnos para proceder con el pago seguramente a partir de mediados de abril para poder llegar a toda la población. Bien, entonces hay que aguardar con paciencia para conocer que, que se va a usar el mismo mecanismo de otros bonos, pero... ...que se va a elaborar esa lista y nos parece muy bien para que al final pueda llegar ese beneficio del bono familia. Nos parece estupendo. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que tienen un crédito? Así sean familias o sean empresas de la pequeña y microempresa. Eh, ¿Cómo pueden... Acceder a este beneficio de dejar de pagar dos meses el capital de su deuda Tienen que apersonarse a la institución financiera donde tienen la deuda Y pedir que se les pueda registrar como beneficiarios de este pago o de no hacer el pago durante los dos meses siguientes o de manera automática, ministro, eh, se realiza esta, eh, se, se cumple esta determinación de que no paguen dos meses del capital de la deuda quienes tienen algún crédito bancario. A ver, en, en Bolivia se caracteriza por un alto nivel de bancarización, o sea, hay una relación de cliente con el sistema financiero nacional, el cual es el mismo que tienen que seguir en este momento. Aquí no hay ninguna limitación de que diga para este sector sí, para este sector no. Estamos tratando de universalizar todo el tema de las medidas. Por eso abarca distintos sectores. El bono, en este caso el tema del bono, que va al grupo más vulnerable que son los niños en primaria. Asimismo la reducción del 30% de la tarifa domiciliaria. ...que también llega a más o menos 2.500.000 familias. En el tema estrictamente bancario, cada institución, en cada banco... ...tiene su oficial de crédito, que lo atiende, que ya conoce lo que es su empresa... ...entonces tiene que apersonarse y ver, porque los bancos van a revisar caso por caso. Como hay toda la tradición de cómo se dio el crédito, cómo está el pago mensual que se hace... Entonces, es cuestión que cada cliente se acerque y diga, quiero entrar a la reprogramación. Juan José, no hay ninguna limitante. Todas las empresas, desde las más grandes, pero prioritariamente la pequeña y la mediana eh, industria, que sufrieron también en algún momento el pago del doble aguinaldo, muchas veces cuando su crecimiento no era el, el esperado. Tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, estos dos meses... Esa cuota va a ir al final del crédito. Por lo tanto, tienen que apersonarse o a su banco o a su cooperativa y ver las posibilidades del banco para la postergación de estas dos cuotas. Claro, eso es fundamental. Ahora usted dice, no hay limitación. Es decir, todos, todos los que tienen un crédito bancario ingresan en, esta, en este beneficio, ¿no? Es decir, no puede haber una institución financiera. No, usted no, porque tiene un crédito muy grande, ¿no? ¿Para qué ocurre si hay alguien que tiene deudas eh, o mora en el pago de sus, de sus, cre de sus cuotas de crédito? Reglamentado por la ASI, por lo tanto tiene que cumplir con la normativa existente de estar el crédito vigente para poder hacer la reprogramación o en función a las condiciones que negocie directamente con su banco dentro del marco legal vigente. Bien, hace un momento usted, Ministro, mencionaba que hay una reducción del 30% de las tarifas. Claro, la gente llamó y dijo, ¿qué tarifas? De energía eléctrica, ¿no? Eso hay que aclarar. Es decir, en la facturación de abril, eh, ¿la categoría solo domiciliaria en todo el país va a llegar a esta reducción del 30%? ¿O, ¿O todos también son beneficiarios de esta reducción del 30% en las tarifas de energía eléctrica, Ministro? En primera instancia, solo las tarifas domiciliarias, porque todo... Todas las medidas que tenemos por el tema del coronavirus, todo lo que es la cuarentena, el esfuerzo que está haciendo el pueblo boliviano para estar a las 6 de la tarde en su casa, lógicamente que va a tener posiblemente un incremento del uso de la luz eléctrica, por ejemplo. Es por eso que se ha considerado apoyar a todas esas familias que van a estar en su casa, ese consumo que se pueda dar, eh, apoyarla con el 30% menos de la factura del mes de abril. Por lo tanto, ese es el concepto y abarca más de 2 millones 2.500.000 mil, eh, unidades de domiciliarias, de energía domicili consideradas como unidades domiciliarias. Por lo tanto, es una gran parte de la población que va a tener este beneficio porque también hay que considerar, Juan José, el alto sacrificio que está teniendo el pueblo boliviano ...para todo lo que es el control de coronavirus... Hemos, ...tenemos un número bajo todavía... ...y estas medidas complementan a la medida... ...que ya estableció la presidenta Yanine Áñez... ...de instruir que el 10% del presupuesto vaya a salud... ...cuando no teníamos el problema del coronavirus... ...es por eso que estamos garantizando... ...todos los recursos para atender el tema de salud... ...primero no va a faltar... ...y se están haciendo se están tomando todas las medidas para que esta, este virus no se expande en el país y podamos tener también, paralelamente con estos apoyos, una cadena productiva, porque el 85% son, se producen los alimentos en Bolivia, no se corte la cadena productiva, y aquí aprovecho tu radio a nivel nacional para decir de que no sobrecarguen la demanda de productos, no hay para qué estar comprando para dos meses, tres meses, aunque tengan los recursos. Hay familias también que no lo pueden hacer. Entonces manejemos con racionalidad el tema de las compras, la cadena productiva no se va a romper y se están tomando todas las decisiones, así que tomar la tranquilidad. Y estas medidas son justamente para que ese sacrificio del pueblo boliviano tenga también su compensación y no sea tan duro que en otros países sí es problemático porque están cortando totalmente, hay una cuarentena total y el impacto que está teniendo en las economías mayores al punto que las bolsas están cayendo. Acá es tomar las medidas con calma, manejarse dentro de la racionalidad y sobre todo tener la estabilidad económica que tenemos, que no la vamos a afectar directamente, que es lo que beneficia al pueblo boliviano, en abastecimiento y sobre todo que esperemos que no sea por mucho tiempo, si somos disciplinados. Bien, sobre el pago de impuestos a las utilidades, Ministro, se dice que no se va a pagar en abril, se haría en el mes de mayo, inclusive a plazos. Uno puede, dependiendo de situación, acogerse a un plazo de un año, de varios meses, esos plazos que se establecen, ¿tienen un límite? Es, eh, eso está establecido por ley. Esta, estamos proponiendo que se pague por ejemplo, con el 50% en, eh, que se pueda pagar y el 50% en cuotas, y eso también vamos a establecer en el reglamento cuáles son los plazos que se van a hacer, pueden ser tres, cuatro meses, eso ya lo estableceremos. Lo que queremos de queríamos dejar sentado aquí, porque Juan José es el impuesto más alto y de recaudación más alta que tiene el gobierno, el sacrificio está que esa liquidez se quede en las empresas para cualquier eventualidad que se presente. Por lo tanto, el impuesto a las utilidades se puede pagar hasta el 29 de mayo, hay una postergación por el tema que abril seguramente vamos a estar todavía con los efectos de la cuarentena de marzo, por lo tanto, con esto hay un alivio. Y por otro lado, Juan José, en esto de ser integrales y no dejar... Eh, suelto ninguno, en lo posible, ninguno de los sectores económicos, los profesionales independientes han sufrido una presión tributaria muy fuerte. Por ejemplo, los médicos, los consultores, no podían descargar sus facturas, porque si usted pagaba por el colegio de su hijo, no podía descargarlo, si tenía un ingreso. Si usted pagaba... El tema de alimentación no podía. Si usted pagaba el tema de estudio, no pagaba. Si si tenía factura de salud, no podía descargarlo. Eso era un abuso a todo este sector de profesionales independientes que es clase media que ha sufrido esa presión. Ahora pueden presentar hasta diciembre y descargar con las facturas. Se está dando la posibilidad porque era injusto que no puedan descargar algo que sí estaban gastando en su familia, porque ¿qué otro ingreso tiene el, el consultor o ese profesional independiente? Era un abuso y se ha flexibilizado esta medida, con lo cual abarcamos a una gran cantidad también de profesionales independientes que tenían este problema. También en el tema, en el tema del seguro social de largo plazo del sistema de reparto, tenemos el decreto 4182, ...donde se autoriza la reducción de intereses y multas por un 90%... ...que para las personas jurídicas que eran fiscalizadas por el Servicio Nacional... ...del Sistema de Reparto Cenacir que te comenzaban a cobrar desde el año 82, 83, 84... ...y muchas de esas multas, porque no tenían la documentación las empresas... ...que también era una presión más grande. Entonces, si te fijas, son varios los niveles tanto empresarial, pequeño, mediano, grande, en el tema de los profesionales independientes, en el tema de la niñez, en el tema de las personas mayores, también con la AFP se ha quedado de que se atienda en línea y aquella persona que no pueda llegar a cobrar para evitar aglomeraciones pueda tener en su domicilio el pago si es que no puede caminar todavía, si tiene algún problema. Entonces, estamos abarcando los distintos niveles y en la operativa son de fácil aplicación porque ya se las ha hecho anteriormente. Bien, sobre este tema que nos parece fundamental, Ministro, que hace usted eh, conocer, ¿qué facturas son deducibles o no deducibles para el impuesto a las utilidades? Claro, siempre se han manejado algunos eh, sectores como una especie de, de queja y de reclamo porque no les hacen eh, valer ¿no? algunos gastos, que son necesarios pero que no entran dentro de eh, su eh, impuesto a la utilidad porque no corresponden a su sector o a su actividad. Eh, por ejemplo, nos llaman los choferes, nos llaman los transportistas y nos preguntan si a ellos también los contemplan de esto dentro de esta posibilidad de que puedan entregar facturas que no precisamente tengan relación con su actividad para hacer su descargo del impuesto. También que dice, dicen sectores del sector minero, nos llaman los mineros, si sí, también la minería, ya que su actividad principal es extraer minerales, pero por ahí adquieren de pronto algunos otros eh, equipos, por ejemplo un televisor o televisores, para mejorar las condiciones, pero no podían descargarse con esas facturas. Ahora, todos los sectores están comprendidos dentro de esta determinación de que todas las facturas son... Eh, ¿Deducibles para el impuesto a las utilidades, ministro? Por el momento no. Estamos con la parte de profesionales independientes cuando son sectores, por ejemplo, como ser el tema de minería. Ellos tienen un régimen especial también cuando pagan en el tema de regalías y en algunos casos tampoco cuando están como empresa eh, tampoco se, lo, se los consideran. No hemos hecho el análisis porque son sectores que merecen... ...un tratamiento a nivel de ley, no lo podemos hacer a nivel de decreto supremo. Por lo tanto, lo que hemos tomado como medidas acá es básicamente lo que se puede a nivel de decreto. Hay algunos otros sectores que hemos estado analizando y estamos recibiendo este tipo de observaciones... ...para ver, porque posiblemente eso ya sería pasar a nivel de una ley, porque es el cambio en el Código Tributario. Entonces, lo que hemos hecho es lo que está al alcance de los decretos en la normativa y que trate de alcanzar la mayor cantidad de población afectada por toda esta eh, por toda esta cuarentena que se está dando y las medidas que está tomando el gobierno para controlar el, el coronavirus. Pero estamos analizando también los distintos sectores, estamos revisando, este es un primer paquete de medidas, pero en primera instancia creemos que esto, esperemos que no se complique más con el tema del coronavirus, son un número bajo y esperemos que se pueda controlar, pero por el momento estas son las primeras medidas que no deja tampoco de estarse revisando y viendo si tienen el impacto no tienen el impacto y cómo se puede mejorar. Bien, ministro, sobre el tema de que está prohibido cortar servicios de agua, luz, gas... Eh, suponemos que también se incorpora el tema telefónico, ¿no? Usted nos aclarará. Eh, pero ¿no se puede cortar porque uno tiene una deuda de mora de uno, dos, tres meses eh, hasta que termine la emergencia sanitaria? ¿O cómo hay que interpretar esta medida? Por el momento son los temas de ser, servicios eléctricos y el tema de servicios de agua potable. El tema de telefonía no no hemos entrado todavía porque eso lo estamos... ...revisando con, con la entidad correspondiente... ...porque es una masificación... ...hay 11 millones de teléfonos móviles en este momento... ...entonces, ese universo... ...una medida tiene que ser también consultada con los sectores eh, involucrados... ...en este caso no puede venir unilateralmente por parte del gobierno... ...por lo tanto, ese tema de tener 11 millones de móviles en el país... ...lógicamente hace que se tenga que hacer una consulta más profunda... ...no se ha considerado el tema del teléfono todavía. Bien, los que ya tengan en este momento una deuda... ...no se les puede cortar ese servicio. No, ahí ahí vamos por partida doble. Cuando a usted le falta el teléfono... ...por último se da una carrera y va a avisarle a alguien... ...o se busca otro mecanismo. Si le falta luz, prende una vela. Pero si le falta el agua... Ahí es lo complicado, ya La Paz sufrió un corte de agua potable y una crisis del agua y saben lo que es no tener agua potable. Y por lo tanto también va por el lado del usuario la responsabilidad en cumplir con un servicio básico fundamental que en el fondo todavía es barato en Bolivia y no debería tener mora de ningún tipo. Eso bajo el concepto que se maneja de prioridades de pago, porque usted puede vivir sin luz, pero sin agua es imposible. Por eso los servicios básicos son fundamentales y el tema de telefonía por la amplitud y por el tipo de servicios no se lo ha considerado todavía. Bien, qué valiosa es la explicación que nos está brindando el Ministro de Economía José Luis Parada, la audiencia agradecida porque así tiene ahora sí una posibilidad de mayor profundidad en las decisiones que se han tomado en estas medidas para poder eh, combatir los efectos del coronavirus. Ahora dicen muchos oyentes y si llaman preocupados, ¿no? No siempre recibimos el trato que mencionan las autoridades en las instituciones financieras, bancarias, ¿no? Siempre suele haber eh, muchos, muchas cortapisas, muchos obstáculos en el camino que nos impiden el poder acceder a este tipo de beneficios. ¿Qué sucede, ministro, si una institución bancaria de pronto ¿Se resisten a, a alguien favorecerlo con estos dos meses de no pagar la, la, el crédito que tiene? Aquí eh, la autoridad de fiscalización del sistema financiero ASFIN tiene toda la normativa y la potestad de fiscalizar. En este caso, lo que se está haciendo es dar la posibilidad de que todo mundo acceda. Entonces, hay los mecanismos también de reclamo en cada banco, hay donde reclamar, eh, también tenemos a la misma ASI, por lo tanto, yo confío mucho porque el sistema financiero nacional ha sido muy sólido en, en, los, en los últimos 50 años, por lo tanto, creemos en la capacidad que han tenido también para sostener y ser en este momento un pilar fundamental en la economía, y es clave para ellos también dar un buen trato a la población. Creemos nosotros que pueden haber algún mal funcionario, pero seguramente en las instituciones financieras en general es un servicio que la gente lo está tomando, es un país con un alto nivel de bancarización, entonces tenemos que seguir en esa línea. Pero reclamo que se pueda presentar, hay los mecanismos y serán atendidos de inmediato. Bien, ministro, nunca las medidas económicas para enfrentar el coronavirus serán las suficientes, ¿no? Eh, ¿Habrá otras adicionales? ¿Llegarán otras medidas más? Porque, claro, la población siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué otras medidas adicionales podrán llegar para favorecer a las familias, para favorecer a los sectores ante esta emergencia que estamos viviendo? Eh, primero, te agradezco la pregunta. Primero, está la estabilidad económica. Segundo, está que tenemos que mantener las cadenas productivas, alimentarias y de servicios. Tenemos que garantizar los servicios básicos. De esa manera, nosotros estamos garantizando a la población un buen nivel de vida y abastecimiento, sobre todo de servicios y alimentos, como también todo lo que se refiere a educación, ...salud y especialmente salud. Lo que se está haciendo en este momento... ...es tomar las medidas conforme se van presentando. Fíjense ustedes, si comparan las medidas que estamos tomando en este momento... ...sobre todo por el tema de controles que hay de las fronteras... ...tenemos más de 5.000 a mil kilómetros de frontera... ...es bastante amplio, pero el país no ha tenido el impacto negativo... ...como han tenido algunos países desarrollados... Quiere decir que estamos yendo bien y con la disciplina del pueblo boliviano y, la, y toda la normativa que está saliendo del gobierno que se está teniendo el mayor cuidado porque se está viendo lo que está sucediendo en otros países, se están viendo alternativas y también internamente todo lo que tenemos y gracias a los medios que hacen un trabajo excepcional porque entran a las redes, hay las quejas, se las puede recibir, se las puede tratar porque es un caso excepcional, Juan José. El tema del coronavirus, yo jamás pensé, en. estoy ya con muchos años, jamás pensé que llegue a afectar la economía mundial como la está afectando, creando un problema realmente a nivel mundial. Pero en Bolivia estamos controlando ese tema, hay la voluntad del gobierno y queremos agradecer el sacrificio del pueblo boliviano que está haciendo en este momento porque consideramos de que vamos a salir adelante. Y conforme se requieran nuevas medidas, por el momento van a ser anunciadas como han sido anunciadas siempre por nuestra presidenta. Es ella la que está siempre realizando seguimiento minuto a minuto de todo lo que está sucediendo. Hay una comisión especial para todo lo que es la compra para el sector de salud con todos los recursos que están disponibles. Por lo tanto, pedir a la población que todas las medidas que vayan yendo, por el momento no vamos a tomar ninguna medida si el caso no lo amerita, pero se está trabajando responsablemente, inclusive con una coordinación a nivel internacional, hay un tema de, de ProSur con el tema de los países latinoamericanos, también a nivel de los organismos internacionales, entonces hay una comunicación directa que todas van también, si hay que tomar alguna medida en beneficio de la población. Por el momento estas son las medidas que se van a mantener. Si bien, Ministro, dice bien usted, el coronavirus no solo es un problema de salud, ¿no? Eh, recordamos cuando comenzaba este mes de marzo, usted había alertado que esta enfermedad del coronavirus iba a afectar el crecimiento económico de nuestro país debido al impacto negativo en la economía mundial y latinoamericana, aspecto que lo acaba de reiterar. ¿Ya estamos sintiendo algún efecto, algún impacto, Ministro, en este momento en nuestra economía? Sí, ya ya estamos sintiendo porque hay una reducción en el precio del barril de petróleo porque cuando se para el aparato productivo mundial, lógicamente el precio de materias primas baja. En el precio, por ejemplo, de las del barril de petróleo que afecta el tema de gas nos va a afectar de aquí aproximadamente a unos 90 días. Entonces, estamos viendo y analizando las proyecciones también a nivel mundial de consumos y de posibles precios y comportamiento para posteriormente también ir acomodando algunas medidas que se puedan tomar, lo cual en este momento está afectando a nivel mundial, ya nos está afectando en tres sectores fundamentales, que es hidrocarburos, minerales y también el tema de la bajada de los commodities como la soya. Entonces no somos una isla como dijimos hace un mes más o menos y lógicamente nos está llegando un poco lo que se está haciendo es controlar el tema económico, mantener el tema de estabilidad y consideramos que vamos a pasar el problema con las decisiones que se vayan tomando en función a el evento internacional también cómo se vaya solucionando, porque ahí por, por estamos viendo que pueden haber ya algunas soluciones que dicen de vacuna, otros, entonces, una vez que se determine ...si hubiera esa buena noticia de que se descubrió el tema de la vacuna... ...creo que la presión puede bajar y las cosas pueden comenzar a mejorar... ...entonces hay que confiar en la gracia de Dios también... ...para que el país sea bendecido y sigamos con números bajos de coronavirus... ...y evitar que se propague más con todas las medidas que se han tomado. Sin duda es muy importante lo que usted dice, ministro... ...es el hombre que maneja la economía de nuestro país... ...y le agradecemos por todas las medidas que están llevando adelante pero nunca está de más, Ministro, un llamado a la población, ¿no? para que pueda mantenerse tranquila, porque son permanentes ahora las preocupaciones, ¿no?, sobre deudas, pago de créditos, impuestos. ¿Qué eh, llamado a la tranquilidad haría a la población que en este momento le esté escuchando? Mire, para el país y el mundo, y gracias a Panamericana, simplemente decirle a la, a la población la presidenta de Yanine Áñez está permanentemente encima, todo mundo está 24 horas trabajando hasta que se solucione el problema. El sector privado, el sector financiero, el sector público con las limitaciones de horario están poniendo todo lo mejor para que este problema sea solucionado. Están abasteciendo todos los mercados en los horarios establecidos. No hay que agolparse, hay que tratar de comprar lo esencial porque esas cadenas productivas están funcionando, están funcionando también en el tema del abastecimiento de frutas, verduras, de las cadenas de frío como carne, pollo. Por lo tanto, creemos nosotros que hay que mantener la calma, se están tomando las mejores medidas, las que tenemos en este momento, y aquellas que consideren que no están bien o que tienen problemas, siempre estamos agradeciendo el comportamiento fundamental de los medios de comunicación que nos orientan en todo. Hay noticias de, de todo tipo, pero todas las noticias son analizadas, son revisadas, y las medidas que haya que tomar, se las van a tomar. Hasta aquí es uno de los países con uno de los menores números de coronavirus identificados y encontrados. Por lo tanto, creemos que con la disciplina de ahora podemos seguir y en cualquier momento podemos tener noticias a nivel mundial de una solución en el tema de vacuna que podría dar una tranquilidad mayor, porque comparando lo que está sucediendo en Bolivia con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en la China, que en este momento ya está controlado, creo que el impacto ha sido menor, pero es gracias a la disciplina del pueblo boliviano y las medidas que el gobierno, en consenso, está tratando de emitir y que no, en este momento, no se desesperen, no hay que desesperarse, estamos pasando bien este tiempo complicadísimo como nunca, y creo que tenemos posibilidades de seguir adelante. Gracias, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, por haber brindado esta explicación. Amplia pero importante a nuestra audiencia Ha sido un gentil ministro Pese a la tarea muy recargada que debe tener en su agenda Nos ha permitido durante eh, varios minutos Conocer aspectos que son sumamente importantes Y que eran motivo de preocupación de parte de nuestra audiencia Gracias ministro y, y felicidades por el Día del Padre <risa> Muchísimas gracias Un saludo también para vos y para uno de los padres más productivos Así que para todo el mundo también, a los bolivianos donde se encuentren, decirles que sus familias están cuidadas, estamos con Panamericana, llegamos a todo el mundo, decirles de que en Bolivia vamos a salir adelante, que se queden tranquilos y aquellos que tengan que regresar también de la misma manera a hacerlo, el país está, está dispuesto a seguir trabajando, a seguir avanzando, a seguir creciendo y existe el potencial, por lo tanto hay que seguir confiando en nuestro país. Un saludo a todos y gracias por el espacio. Cobertura de telefonía e internet en 1.300 comunidades bolivianas. Gracias al Prontis y a Entel, porque no importa dónde estés, Entel nos une. Compartamos la alegría de ser la mejor y más grande cementera del país. Ratifiquemos nuestra vocación de ser los verdaderos protagonistas del desarrollo de Bolivia. Disfrutemos de la diversidad de nuestra gente. Luchemos por hacer realidad nuestros sueños. Sigamos construyendo un futuro sólido y sobre todas las cosas, nunca dejemos de querer a nuestro amado país. Francesa, el mejor cemento de Bolivia. Enseguida, el servicio informativo CNN. Cada hora, a la hora. Desde CNN Radio en Atlanta, le saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. El senador de la Florida, Rick Scott, envió un fuerte mensaje el jueves para aquellos que están llenando las playas del Estado en medio de la pandemia de coronavirus. Y es muy simple, salgan de la playa. Por su parte, el gobernador John Berman se unió a las peticiones del legislador diciendo no estés en la playa a menos que puedas estar de alguna manera completamente solo. Sus comentarios hacen eco de los funcionarios de salud y los funcionarios de la administración Trump que continúan instando a los estadounidenses a practicar el, el distanciamiento social para limitar la propagación del virus. La Casa Blanca ha emitido una guía que insta a los estadounidenses a evitar grupos de más de 10 personas. Un grupo de hoteles en Madrid serán habilitados para la recuperación de pacientes del nuevo coronavirus, informó la Consejería de Sanidad en un comunicado. Hay 40 hoteles a disposición para una capacidad de 9.000 camas, pero por el momento el Air Grand Hotel Colón será habilitado este jueves y el Hotel Marriott Auditorium a partir del auditorium, a partir del auditorium, a partir del a partir de